Bueno, en el video anterior explicamos qué es Plannerly y para qué sirve. Ahí hablamos que es una plataforma para la gestión BIM que está compuesta por cinco módulos llamados Plan, Alcance, Calendario, Seguimiento y Verificar. También hacia el final del video creamos una cuenta en la plataforma con el enlace bit.ly slash gestión BIM que te dejo en la descripción y en el primer comentario anclado. Lo que haremos en este video será explorar qué son los espacios de trabajo, cómo crear proyectos y cómo formar los equipos que participarán en la ejecución del proyecto BIM. Así que, vamos a verlo. Anteriormente quedamos aquí, donde la plataforma nos daba la bienvenida De entrada nos dice que debemos crear un espacio de trabajo Que no es otra cosa más que el lugar donde se agruparán todos nuestros proyectos En mi caso voy a ponerle el nombre de Proyectos de Prueba En tu caso puedes ponerle otra cosa y más adelante se puede cambiar sin ningún problema Como te das cuenta se creó el espacio de trabajo donde podremos crear un nuevo proyecto Pero si te fijas bien, mira que podemos crear un nuevo espacio de trabajo Es decir que podemos tener varios en este punto podemos ver los espacios de trabajo no solo como un contenedor de proyectos, sino como una forma de organizarlos. Por ejemplo, digamos que eres un consultor y estás prestando un servicio de coordinación BIM que vas a gestionar por medio de Planner. Siendo ese el caso, puedes crear un espacio de trabajo para los proyectos de una empresa A y otro espacio de trabajo para los proyectos de una empresa B. Así no están todos mezclados. Por ahora me voy a quedar únicamente con el espacio de trabajo, proyectos de prueba. Para eliminar un espacio de trabajo, primero debemos asegurarnos que no hayan proyectos, obviamente, y lo segundo es que debemos ir a gestionar. Aquí podemos hacer varias cosas, como añadir nuevos administradores al espacio de trabajo, es decir, personas que tengan la capacidad de crear unos proyectos, archivarlos, eliminarlos, etcétera, etcétera. También podemos ver quiénes son los miembros que participan en los proyectos de este espacio y las opciones de facturación, porque pues no todo en Plannerly es gratuito, cosa que veremos más adelante. Por ahora esas opciones de facturación están deshabilitadas porque no hay proyectos. En la parte superior podemos cambiar el nombre del espacio de trabajo, además de eliminarlo, que es justo lo que estábamos buscando. Ahora sí, creemos un nuevo proyecto. Yo lo llamaré serie de gestión BIM en YouTube, súper original. Y cuando lo creamos, Planner le automáticamente nos entra al proyecto donde, en la parte superior, podremos ver los módulos de los cuales hablamos en el video anterior y que veremos durante esta serie de videos. Al lado izquierdo veremos el nombre del proyecto y si damos clic, entramos a su configuración. Esta es la pantalla inicial del proyecto. De hecho, si le damos clic en esta tuerca, podemos configurar más opciones como el nombre, el tipo de proyecto, la dirección y alguna descripción. Esas opciones realmente no influyen en el comportamiento de la plataforma porque son meramente informativas. Ahora, como estás viendo, la plataforma permite activar o desactivar los módulos. Eso la verdad es que depende mucho de lo que queramos para el proyecto. Por ejemplo, se pueden utilizar únicamente los módulos del plan para documentar la estrategia del proyecto con sus procesos y estándares, el módulo alcance para definir los niveles de detalle e información del modelo y el módulo verificar para revisar que los requisitos se cumplan. Por lo que en ese caso no estaríamos ni haciendo planeación del proyecto ni un seguimiento de actividades, que no es lo más adecuado, pero se puede sin problemas. Y por último, el tiempo de trabajo que pues, se puede utilizar para definir los horarios laborales y que Planner los tenga en cuenta en el módulo calendario, porque pues, no vamos a poner a nadie a reforzar vigas un domingo a las 2 de la mañana. Pero bueno, lo importante de esta configuración a nivel proyecto son los equipos de trabajo. Por defecto siempre se crea un equipo que se llama My Team, donde únicamente estamos nosotros y ese nombre lo podemos cambiar para que sea algo más fácil de recordar en otros módulos de la plataforma. Yo lo cambiaría a BIM Managers, una empresa ficticia que me inventé para esta serie. Ahora, para mí esta empresa hará las veces de coordinadores y gestores Bim por lo que en la función de la empresa pondré Gestor Bim. Las iniciales sirven para diferenciar en los módulos cada equipo de trabajo y las actividades que les corresponden a cada uno, cosa que veremos más adelante. Aquí podemos añadir nuevos miembros y además asignarles su nivel de permiso. El rol de la persona en esta plataforma es solamente informativo y no es funcional. En cuanto a los niveles de permiso, tenemos tres opciones. Tenemos gerente, que puede administrar absolutamente todo en el proyecto, añadir nuevos miembros, editar la información del proyecto, compartir datos, etcétera, etcétera. Tenemos editor, que pues puede editar y comentar y compartir contenido. Y el observador, que solo puede ver y comentar contenido. Cuando se añade un miembro al proyecto, le llega un correo de invitación con el cual podrá acceder al proyecto, aunque si inicia sesión en la plataforma, también le va a aparecer el proyecto al cual fue añadido. Para no hacer la cosa muy larga, creé otros tres grupos, uno de arquitectos, otro de ingenieros estructurales y otro de ingenieros sanitarios para las instalaciones. Y en cada uno de esos equipos de trabajo, añadí algunos usuarios ficticios con niveles de acceso diferentes. La idea es que con eso nos demos cuenta más adelante cómo afecta ser parte de un proyecto con cada nivel de acceso que nos da Plannerly. Bueno, ¿te acuerdas que anteriormente comenté que no todo en Planner es gratuito? Por ejemplo, puedes añadir la cantidad de personas que quieras con una cuenta gratuita, pero solo pueden haber o dos gerentes, o dos editores, o un gerente y un editor. El resto de usuarios deben de ser observadores necesariamente, a no ser de que pagues por la plataforma. Ya para terminar, como en algunos momentos de los próximos videos de esta serie estaré cambiando de usuario para mostrarte cómo se ven las cosas desde la perspectiva de otro participante del proyecto, en el borde de la pantalla verás una línea del color del equipo al cual pertenece el participante al igual que su nivel de acceso, para que siempre lo tengas presente. Si no aparece la línea ni el nivel de acceso es porque los cambios los estoy haciendo como gerente, es decir, en mi usuario. Genial, ya con eso tenemos lo necesario para empezar con un plan de ejecución colaborativo.